En el día de hoy jugaremos GTA V, pero todos mis amigos tratarán de tirarme en una mega rampa. Mi misión es bajar y cambiar de vehículo antes de que los aviones me exploten o me tiren. ¿Lograremos llegar al último vehículo a salvo? Deja tu gran like y suscríbete para más videos de este estilo. Sin más que decir, ¡comencemos! Bueno, hermanitos, como ya saben, aquí van a estar un trillones de aviones tratando de, de derrotarme. Así que vamos a empezar aquí a tirarnos. A ver, vamos a ver. A ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Viene Metamorfos! ¡Abre! ¿Pero qué es esto? ¡Abre! Es arriba! Es arriba! ¡Dele, dele, dele! ¡Hola, cabrón! ¡Uy! ¡Cómo me, ¡Me, he, he, me he salvado! ¡Calme! ¡Eh! ¡Se me, me, me está volando! Me... ¡Hombre! ¡Ah! ¡No! ¡Me he explotado! ¡Vobamente! ¿Qué ¡Ah! es esto? ¡Eres un grandísimo estúpido! La verdad mi pana, es que se me descontroló mi monchito. Mi pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. A ver, nos volvemos a lanzar. Uh, Prepárense, vamos, chicos. Chico. Hay que planear lo que. Hay que tener planeado todo lo que quedamos. Uy, a ver, vamos. yo le voy a hacer. No, rirle, sí, barra, no pero <risa> ¿para qué me explota la <risa> media? <risa> hay, un ¿Hay, yo, yo, yo. hay un cementerio de aviones aquí. ¿Qué pedo? Ahorita va a haber un cementerio pero de autos Y va a ser el vamos, tuyo vamos, pasamos, pasamos, pasamos Uy, viene otro avión Ángela, no, no me dio, no me dio Vale, vamos, pasamos aquí tranquilo Nah, ¿qué le pasa, malardos? Oh, espérate que te agarremos Vamos a ver quién es el malo ¡No! Oh, mi pana, pero... <risa> ¡Vente, sucia, vente! No. <risa> pero, ¿cómo se mueren? Que no me alcanzo a nadar Mira, míralos, míralos, míralos Pasé por Mira. aquí ¡Mira, mira, mira cómo le llego! ¡Le no, llego! Bro, que no lo dejen llegar! ¡Somos 10 y ni si uno no llega. da! voy! ¡Vamos, vamos, vamos! vamos ¡Cambiamos! ¡Ah! ¡Vamos, ¡Bendigo Chango! ¡No se murió! ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! ¡Vamos, ahora cambiamos a moto, bro! ¡No, una moto es super! Pero, no, ¿Qué haces, hijo mío? Vale, ahí Intentando vamos. que vamos. Tú vamos. ¡Sí! ¡Dani! ¡Dani! ¡No, no manches, no, el no, Dani me regresó! Que... ¡No, me, me caí! ¡Pobre cosita fea! Ahora sí, no me puedo entrar. ¡Vamos! ¡Eh! Vaca, ¿Cómo tío? que no? ¡Cómo que no! ¡En este avión? ¡A la verdad! ¡A la bra. ¡No! <risa> ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué fue eso? A ver, Ahora sí, ahora sí. ¡Una moto rojita, mi pana! ¡Hello! Ah. Ahora vámonos, vámonos, vámonos. Full derecha! Nah, hombre, todos los aviones pasan por ahí. Creo que me he pasado un poco. No encuentro fallas en su lógica. ¡Ok! Vamos volamos mi pana vamos volando no mi pana cómo que mira, vuelas mira. y nosotros volamos estoy, se supone estoy volando también what cómo que vas arriba mío Mi pana estoy momento? volando estoy volando a dormir perro ahora hay que ir como los abuelitos suave lento y seguro pero pero suave lento no no no, no tengo nada, no tengo que hacer nada, se van a explotar hey, los ustedes. Wow. What the fuck, what, y se esquivaba qué? No, alguien, alguien me pegó con el ala y mi cabeza se movió, todo horrible Creo que fui yo <risa> Vale, vale, vamos, qué? vamos, vamos suavecito no. Uy, ¿dónde ibas, bro? Bueno, estoy con los escombros estos asquerosos yeah, Aquí lo veo, aquí lo veo Vete, vete, vete, vete Vete, vete aquí No, me puedes dar, mi pana Hostia, Ay. cómo me estoy librando de toda esta minería. Pura suerte, pura vamos. suerte. Ya eras. Ok, vamos, bajamos. Bajamos. Uy, hay un avión ahí, Ay. el Danny Krabs. No lo dejen bajar, no lo dejen bajar. Ay, no, te aquí, no te dejaré pasar. Maté aquí, yo te dejaré pues pasar. pues Ya pasé. Pero, bro. ¿qué es aquí? <risa> no, no puedo ir a, no puedo ir a. <risa> que ya he pasado, <risa> mi pana. <risa> ah, caray. Oh, tu madre, tremendo vehiculón ¿no tengo ahora. A ver si me pueden derribar, sucia. Tremendo vehículo que va a explotar ahora. Uh. A ver. ¡Hostia! ¡Sí! O sea, ¡Ni me pegó! Levanto, levanto, levanto, levanto, levanto. <ríe> ¿Qué me voy a salvar, play? ¿no? no sé, alguien me levantó, pero gracias por levantarme, eh. Me he salvado. No, nada, no, de nada, de nada. Con ¿Quién es el impostor de aquí? ¿Quién le está ayudando a este retrasado? Yo creo que es el Dani Kraft. A ver, vamos. No, yo no soy ahí. Yo no estoy tratando de flotar, pero. <ríe> Lastimosamente. ¡Oh ¿verdad? no, Dani! ¡Yo no, ¡Dani! ¿Hola, ¡Dani! ¿Hola, amigo? Dani? ¡No ¡No! <risa> en ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¡Vamos! Hola madre! ¡Ese avión que no ¡Eh, razón, ¿Qué play? Play, ¿Cómo <risa> estamos? ¿Qué play? ¡Hola compañero! ¡Hola mi pana! ¿Para dónde va? va? ¡Uy! ¡Guau! Wow, ¡Mi vehículo es muy fuerte! A ver, ¿qué viene ahí? A ver, ¿Alguien vamos, está a ¡Vamos a comprobarlo! comprobarlo! Ven, ven, ¡No! ¡Vente, vente, vente! ¡Ja, no. <risa> Es que no puede. Mira, míralo, míralo, míralo. No tengo que hacer nada. What the fuck? Ese vehículo es blindado. Ese vehículo es blindado. Wow, qué voy. Espera a ver si lo vienes contra ahí. Es que me cogó el primer chance de chocarte. Hay que tirarlo. No me tabi. No, John. John, haz el hueco. Uy, me he salvado no. por poco. Eh, Reconcholi, eh, eh. no, no, me pata. <risa> <risa> la... No, loqueo, yo no. Yo lo bloqueo, yo lo bloqueo. Espérate que la Ángela me pegó eh, un sapo. Vamos, vamos, vamos. vamos Uy, pero es que acá hay un chico de aviones. Casco, la única lo bloqueo. Me vale, no, imbécil. A ver, me salvo, me salvo. Uy, me he salvado. Bro. No, se, no te salvarás de esta. No te salvarás de esta. Viste para aquí. Viste para aquí. No, Dani, Dani. ¡No, ¿Eh? Dani, que mier... no! ¡Mátelo! va! ¡No, pero todos tienen ya contra mí! A ver, vámonos, vamos, calmadito, calmadito. Ahora sí, vamos a meterle turbo, turbo, turbo, turbo <tose> Turbo te voy a dar yo, ya verás ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Podemos, podemos! ¡Vamos, que llegamos a la meta! ¡Vamos! No me va a ver! <tose> ¡Hay uno que le está echando fuego en la atrás! ¡A ver, ¡Ah, llegamos! ¡Soy por ti! corre. No, <risa> no, ¿Qué tío? Tío, tío. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí, mi pana? Vale, uy, espérate. Vamos, vamos, reversa, reversa, reversa. mátenlo. reversa, mátenlo, reversa, reversa, mami. Ay, no, no, no no, no, no puede la cambiar. La... No, cambió. Uh, a su madre, pues mira, ya volvimos al vehículo del inicio y la meten eh, ahí. Eh, ¿Qué pedo? No, no, qué, ¿Qué pedo con ese avión? ¿Cómo me lo esquivé? Okay. Eh compañeros, compañeros, somos 10 personas, así que tenemos que estar preparados uno. Todos unidos compañeros Todos unidos contra uno Espérate espérate Ángel que me tira la chucha Se mamó Todos podemos compañeros Todos podemos preparados ¿Qué? Pero que están planeando porque no veo ningún de estrategia Ya, ya lo veo para, para la que se viene Caple Estoy viendo Estoy viendo a alguien volando pero ¡Ve, Veto <ríe> <risa> okay. Pero Beto, sigue el plan, por favor Tranquilo que yo, yo soy la carnada a Todavía ver. sigo Pero carnada, ¿de qué? ¿Dónde están los demás? No Espera un regalito, Capplay Se te va a quedar hasta el pantalón Un regalote como, como que Un regalo <risa> Pero si, a mí No me gustan los regalos sorpresas. Dígame, por favor, ¿qué están haciendo? Tengo mucho miedo y la meto Bueno, sale. bueno, te, Mira, te, te voy a dar un inicio Es de color rojo, hace Cap-Bum-Bum boom, boom, boom, y, y ahí ¡Oma! tú Te dejo la historia pero, pero, ¿qué está ocurriendo ¡A su madre! ¡Están en de abajo ¡Ahí vamos! ¡No! ¡Ahí 20, chicos preparados! ¡Tres! ¡Dos! ¡No! ¡Ahí me dieron! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Me van a tirar! ¡No! ¿Qué pedo? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡No! ¡No! ¡Exile! ¡Estamos! Esa no te lo esperabas, ¿verdad?